La Santa Cecilia formed like six years ago. We all played different kinds of music and different kinds of bands and trios, este jazz bands, salsa bands. But we all wanted to make our own music and tell our own stories, pues, no? Y, y, y así nos juntamos y, y empezamos ahí a mezclar la música, and, and this came out, you know. La música de La Santa Cecilia es una celebración, yo creo, de de lo que es ser latino en los Estados Unidos. And we try to Express it through our, through our music and, and, and to keep our, our, our roots tied, no? A, a lo que es nuestra música mexicana, latinoamericana, but, but also that, that we are a band from Los Angeles, no? Hay muchos países en esta ciudad, no? And, and I think that reflects in our music. Amigos de Unplugged, nosotros somos la Santa Cecilia en vivo y en directo desde Los Angeles, California. quito es de